video tutorial donde les voy a enseñar eh, la primera parte del curso de introducción a la programación orientada a objetos o al paradigma eh, de orientado a objetos. En este caso voy a tratar el tema de lo que es la abstracción y la agenda que tenemos es repasar los conceptos básicos que es la programación orientada a objetos, la historia, una historia breve eh, razones fundamentales para utilizar este paradigma de programación y vamos a llegar a esta abstracción. Ok, entonces, para lo que yo quiero comenzar es diciéndole: ¿por qué aprender lenguajes y técnicas de programación? Ahora, ¿qué es un problema? Se dice que se tiene un problema cuando nosotros deseamos encontrar uno o varios objetos desconocidos que cumplen condiciones o relaciones previamente definidas. Okay. esto es lo básico en todo estudiante de alguna carrera afín de programación que es lo primero, pues que se enseña que es un problema, que es un algoritmo y, y, y cómo comenzar en el, en el mundo de la programación en este caso te digo, cinco pasos para solucionar un problema primero sería analizar el problema el segundo sería diseñar el algoritmo el tercero sería probar el algoritmo. El cuarto sería codificar o lo que se dice eh, programar o pues tirar línea de código. Y el quinto es ejecutar el programa y validar que cumpla pues con los requisitos y la especificación del problema. Entonces tus conceptos tienen que quedarte claro que es analizar, diseñar, probar, codificar y ejecutar. ¿Ok? Entonces... Tengo que decirte que tienes que tener unos conceptos en cuenta al fin de, de comenzar con pie derecho este curso o, o, o la mitad del curso, pues qué es un algoritmo, dice que son una serie de pasos, es lo más básico al decir que es un algoritmo, un, pues una serie de pasos para solucionar un problema. Un programa es una secuencia de instrucciones escritas en un lenguaje de programación, en este caso Java que resuelven un problema como en la presentación anterior te decía que lo primero que debes hacer es identificar el problema o especificar el problema bueno entonces lo que vamos a hacer es especificar un problema para qué, para hacer un programa que resuelva ese problema dado unas instrucciones escritas en este caso en el lenguaje de programación Java ahora ¿qué es un lenguaje de programación? Te quiero dar estos conceptos porque muchas personas no lo tienen en cuenta o no lo tienen muy claro y quiero dejarte estos conceptos muy claro. Bueno, un lenguaje de programación es un conjunto de palabras, símbolos y reglas utilizadas para controlar las operaciones a realizar. Muchos de estos lenguajes de programación son C, C++, eh, Java, eh, PHP, C#, y muchos más que, que, pues. Podrías averiguar la lista, una, una lista pues grande de lenguajes de programación, y todos en los lenguajes tienen sus reglas, sus propias reglas y su semántica. ¿okay? Entonces utiliza palabras claves, en este caso vamos a utilizar Java. Java utiliza pues reglas diferentes a las que tiene C-Charp eh, y PHP, pero en cierto aspecto, eh, todos los lenguajes comparten lo que es la lógica. Y eso es lo que tú debes tener, la lógica para entender el lenguaje y poder aplicarlo. Ahora, ¿qué es una instrucción? Es una orden dada al computador para que ejecute pues, una determinada operación. Ahora, entramos a lo que es la programación orientada a objetos, el paradigma de programación. Pues el paradigma de programación eh, orientada a objetos eh, es cómo expresar de una manera tan, eh, de una manera diferente las cosas de la vida real eh, para esta oración este paradigma de, programa, de programación orientada a objetos es aprender a pensar eh, o con la programación orientada a objetos tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera distinta para escribir nuestros programas en términos de objetos propiedades y métodos en un paradigma eh, de programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos está basado en varias técnicas incluyendo la que vamos a ver en este curso herencia abstracción polimorfismo y encapsulamiento la evolución de las técnicas de programación podemos decir que tenemos eh, primero había una programación lineal y tenía una dificultad pues obviamente para el mantenimiento y depuración uno de, de, de esos ejemplos es lo que utilizaba BASIC, ASSEMBLE, eh, FORTRAN y COBRE eh, después de esto surgió la estructurada que eh, utilizaba pues unas estructuras de control más, más, más básicas tenía un inicio y un final del programa y la ejecución era de arriba hacia abajo ¿okay? Esa, después de lo lineal pues, surgió la estructurada y después de la estructurada surgió la procedimental o modular. Es el término eh, popular que dice divide y vencerás. De este paradigma, de este procedimental, pues, se sacó este, este concepto de divide y vencerás. Ahora o se tiene un programa único dividido en pequeñas piezas llamadas procedimientos y luego salió lo que es el paradigma orientado a objetos que en este caso pues el lenguaje eh, por defecto sería Java y ya sabemos que podemos trabajar con herencia, con polimorfismo, con abstracción, con encapsulamiento tratando los objetos de la vida real eh, sí tratando las cosas de la vida real como objetos que tienen propiedades, tienen acciones ahora la técnica de programación en la actualidad más usada pues es esta la programación orientada a objetos que es un paradigma que define los programas en términos de clases de objetos y como te decía anteriormente los elementos básicos son objetos mensajes métodos clases esos objetos tienen propiedades y tienen acciones y pues la idea natural dice que eh, tenemos un mundo lleno de objetos y el tipo de programación es, es más cercano al razonamiento humano, que es lo que se ha querido hacer. Una ventaja sería la última, que es reducción de líneas de código. ¿Okay? Tengo una pequeña evolución que es en, en, desde 1967 hasta los 90s, que primero fue el, el Simula67, después vino el Smalltalk, después el C++, el Eiffel, y el lenguaje de, eh, pues, creado por James Gosling y su microsystem que es Java para la programación orientada a objetos. Ahora, ¿cuáles son las razones eh, que están influyendo en la importancia de la programación orientada a objetos? Y son eh, eh, razones fundamentales de, de la actualidad que es uno que el software pues, termine con una calidad y, y también pueda tener reutilización del código, por lo que digo que la programación orientada a objetos soporta en alto grado de reutilización de código que es una ventaja muy grande y también facilita la creación de software de calidad, la necesidad de interfaces de usuarios gráficos y visuales y también el aumento pues de lenguajes de programación orientada a objetos, la importancia en este caso son las dos cosas, reutilización de código y creación de software de calidad flexibles y también mantenibles en este caso les voy a decir los eh, elementos o propiedades del paradigma de programación que son los conceptos y herramientas orientados a objetos, son tecnologías que permiten que los problemas del mundo real como se los dije anteriormente se han expresado de modo fácil y natural entonces tenemos cuatro elementos importantes en este modelo de programación que son eh, abstracción encapsulación modo modularidad y jerarquía en este caso vamos a, a tocar el tema de abstracción y la abstracción es la propiedad pues que te permite representar las características esenciales de un objeto sabemos que un objeto es lo que estamos viendo en el mundo real podemos tener un objeto puede ser un celular una mesa un, un automóvil pues una motocicleta son objetos que tienen propiedades tienen características eh, definidas Ahora dice eh, definir una abstracción significa describir una entidad del mundo real como se nos acabo de decir y no importa lo compleja que pueda ser a continuación vamos a ver la descripción eh, esta descripción en un programa en este caso tenemos un automóvil y vamos a hacerle una abstracción es la forma de cómo ves tú ese objeto de las propiedades o acciones que tiene ese objeto en el mundo real en este caso el color el automóvil la velocidad que es predeterminada el motor y el, el valor y muchas cosas más entonces vamos a decir la extracción es sacar los atributos de ese objeto tiene propiedades son los atributos de ese objeto en este caso tiene color tiene un color que es rojo una velocidad un motor tiene ruedas eh, y las acciones de este, de, este, de este automóvil o de este objeto del mundo real es arrancar, frenar, doblar y también pueda pegar. Son acciones de ese objeto. Una cosa son los atributos y otra cosa son las acciones que hace el objeto. Entonces para tener en cuenta es lo que caracteriza a un objeto lo que son los atributos y las acciones que hace ese objeto. Pues obviamente son las acciones como arrancar frenar doblar y apagar en el caso de el automóvil en este caso tenemos un libro eh, el título dice ingeniería del software y pues los atributos son por ejemplo el título el autor el número de páginas la encuadernación editorial el lenguaje y el ISBN. entonces son atributos que le podemos dar o que es, es característico de este objeto que es un libro. Tiene un título, tiene un autor, cuántas páginas tienes, si es encuadernado, es, en qué lenguaje fue escrito. Y las acciones que puede tener este libro es leer, pasar una página, comprar o donar este libro. Entonces, eh, quiero que quede muy claro este punto de la abstracción para que podamos seguir con el curso de programación orientada a objetos.